La importancia de saber estar solos, un tema que me encanta, que los que me seguís en mis redes sociales veréis pues lo mucho que me gusta irme a sitios sola, a la playa sola, disfrutar de mi compañía, me encanta, lo comparto y os gusta mucho. Y me lo pedís también mucho, siempre por mensaje directo o por incluso mmm, comentarios de YouTube que lo he visto. Yo ya era un tema que tenía pensado hablar porque me gusta muchísimo, así que ojalá este vídeo le pueda ayudar a alguien porque creo que es un tema bastante importante, relevante y que, bueno, pues eso, que os puede interesar. Así que vamos a ello. Abro paréntesis, la soledad no es un sinónimo de aburrimiento, de tristeza, de estar solo en la vida. No, puedes aprender a disfrutar de tu propia compañía y vamos a tratarlo en este vídeo porque hay muchos puntos importantes. Yo sé lo difícil que puede resultar el aprender a estar solo, pero realmente es, es estar solo, porque Nunca estamos completamente solos. En realidad es más bien una cuestión de saber quedarse a solas con uno mismo, porque siempre vas a estar contigo. Y en ocasiones esto puede resultar muy complicado porque siempre tenemos vocecillas en la cabeza, siempre a todas horas, y nos pueden jugar muy malas pasadas. Entonces considero que para trabajar el estar solo, no el saber estar solo, es muy importante trabajar el diálogo interno. Que el diálogo interno es la manera en cómo te hablas, la conversación que tienes en tu mente contigo mismo. Por eso mismo, en este vídeo voy a tratar tanto el diálogo interno como el aprendizaje a estar solos y vamos a empezar con el diálogo interno porque la clave del diálogo interno yo creo que es el saber analizar los pensamientos los pensamientos que tienes son negativos son críticos son destructivos entonces piensa le hablarías a alguien que quieres de la misma forma en la que te hablas a ti mismo ¿O a alguien le dirías es que no vales para nada es que eres un desastre es que nadie te quiere ¿Verdad que no? Pues para reflexionar. Tú eres la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, así que intenta hablarte bien, quiérete mucho y llévate bien contigo mismo. Si tienes pensamientos negativos, analízalos, mira a ver si están basados en algo realista o simplemente son prejuicios y trata de reemplazarlos por algo más realista y positivo. Por ejemplo, en vez de pensar, no voy a ser bueno en presentar este proyecto porque no se me da bien hablar en público, me da mucha vergüenza, me voy a poner muy nervioso, la gente me va a criticar. Cámbialo por un, tal vez me encuentro nervioso presentando el proyecto, pero tengo muy claro lo que quiero decir. He practicado lo suficiente y si tengo críticas y son constructivas me van a ayudar a mejorar en un futuro. Esto lo relaciona un poco con crear afirmaciones positivas el tema de las afirmaciones de la meditación, de la gratitud ya lo he nombrado en varios vídeos porque es algo que pienso que es súper positivo. Bueno, pienso no es que es súper positivo en tu día a día y lo puedo incluir aquí a la hora de mejorar el diálogo interno. Las afirmaciones os pueden ayudar en el sentido de que es como un reemplazo a esas creencias que te impiden avanzar por ejemplo, eh, lo que os acabo de decir del proyecto o que yo qué sé, te estás aprendiendo un y estás pensando pues que soy malísimo no me lo voy a aprender nunca porque no se me da bien bailar pues cámbialo por una afirmación reemplázalo y di soy capaz de aprender y mejorar Entonces, al cambiar esa perspectiva vas a mejorar el diálogo interno y vas a confiar más en ti mismo y a tener más seguridad con el tema de la gratitud es que en lugar de centrarte en lo que te falta te centras en lo que tienes por muy poco o pequeño mínimo que sea cosas por las que estás agradecido no sé hasta por el plato de comida que has comido hoy el techo que tienes el poder dormir hoy calentito el estar escuchando ahora mismo el poder tener un dispositivo para ver este vídeo, por ejemplo. De verdad, el tema de la gratitud lo puede cambiar todo. Esto te ayuda a mantener una perspectiva y una mentalidad más positiva y a valorar y apreciar más la vida. Y la meditación, pues una herramienta súper útil también porque es algo que te ayuda muchísimo a calmar tu mente. De hecho, yo sé que si ponéis en YouTube eh, meditación para mejorar el diálogo interno. Es que os van a salir mis vídeos, seguro porque es que, de verdad, la meditación es algo que recomiendo tanto. También algo que me ha ayudado mucho es preguntarme cómo lo vería mi madre por ejemplo. Eh, mi madre porque es un apoyo muy fundamental para mí en mi día a día o yo que sé, cómo lo lo vería yo él para verlo todo desde una perspectiva más objetiva y sin juzgarme tanto entonces pienso vale qué me diría mi madre ante esta situación cómo me ayudaría ella a verlo de una manera más clara y más positiva como que me ayuda a tener una perspectiva más amplia y mejorar esos pensamientos el último consejo que os voy a dar sobre el tema del diálogo interno es obviamente acudir a un profesional si veis que estás ahí que no puedes que no sabes cómo mejorarlo que te cuesta que es difícil para ti Obviamente te recomiendo que vayas al psicólogo. Este es el consejo que nunca falla. Entonces, bueno, dejando esto a un lado, que ya sabemos que mejorar el diálogo interno es fundamental para poder estar solos sin sentir ese agobio, para que las vocecitas de tu cabeza estén más tranquilas y más en paz contigo. Pues ahora vamos a hablar de la importancia de saber estar solos. ¿Por qué es tan importante? Aprender a estar solos es una habilidad muy valiosa. Te permite adaptarte a situaciones de cambio, a saber hacer las cosas por ti mismo. Y algo muy importante es que te ayuda a no depender de los demás para ser feliz básicamente, o para hacer ciertas cosas. Incluso a la hora de los planes, ¿eh? porque, ojito con esto, ¿cuántas veces te ha apetecido ir a tu restaurante favorito a comer y como no tenías a nadie con quien ir, no ha sido Por vergüenza ir solo, por el qué dirá, por no sé qué, o cuántas veces te apetecía ir a ver una película al cine que el le te encantaba y te morías de ganas y por no tener a nadie, no has ido al cine. Es cierto que socializar y tener a gente a nuestro lado es algo muy positivo en nuestro día a día, en nuestra vida, pero no podemos tener esa dependencia. Es importante aprender a estar solos para disfrutar de nosotros mismos y poder tener nuestra compañía y contar con nosotros para cualquier cosa que queramos hacer. Entonces, cuando sabes estar solo, la compañía de otros se convierte en una opción y no en una necesidad. Además, te vuelves más selectivo en cuanto a la gente que quieres en tu vida a tu lado. Porque estar solo te permite conocerte a ti mismo, a conocer más tus valores, tu esencia, tus sentimientos, tus pensamientos. No cualquier persona va a encajar contigo. No, no te vas a conformar con menos de lo que vales, con menos de lo que das. Por esto es muy posible que tu círculo se reduzca y se haga más pequeñito, pero no es nada malo. Al contrario, es algo positivo porque nos permitirá rodearnos de gente que vaya en sintonía con nosotros con, con nuestros valores con que, que podamos ser nosotros mismos y sentirnos bien y felices al lado de esas personas. También al ser más consciente de tus emociones y de tus pensamientos es como que te vuelves más empático y comprendes más a las personas. Es como que como que mejoras la habilidad social. Esto es algo que también me gusta mucho, ya lo sabéis, el tema de las energías y todo eso. Y la soledad es algo muy importante a la hora de recargar las energías o renovar, o como yo digo, cargar nuestra batería, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho que yo, yo que estoy en una comida familiar o hago algún plan o algo, y es como que llega un punto en el que necesito 5-10 minutos para irme yo sola... Y cargar esa batería, en este caso sí que es verdad que estamos hablando más de batería social, pero yo creo que en el día a día también nos pasa esto, gastamos mucha energía en muchas situaciones, muchas cosas, que llegamos a un punto que ya no podemos más y necesitamos renovar esa energía, entonces el disfrutar de nosotros mismos, de nuestra compañía, el estar solos, nos permite pues ese descanso y esa carga y ese, ese push que necesitamos. Os digo que los que me seguís por redes sabéis lo mucho que me gusta el ir a la playa a ver el amanecer. Siempre lo comparto. Yo la mayoría de veces que he ido al ver el amanecer... Mmm... Ha sido porque he tenido mucha ansiedad o mucho estrés. Para mí ir a la playa, reflexionar, meditar, pensar mis objetivos, mis metas, eh, mis pensamientos, mis emociones. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en esos momentos? De verdad, yo voy a la playa y cuando llego a casa me siento otra persona completamente nueva. He renovado totalmente toda la energía y me siento súper capaz de afrontar las cosas que me vayan pasando en el día a día. El estar solo también te permite desarrollar la independencia ya no social sino emocional. Porque la dependencia emocional es muy jodida. Entonces, cuando aprendes a estar solo, descubres que eres capaz de hacer muchas cosas por ti mismo y te vuelves más independiente emocionalmente. Y esto te ayudará a tener más confianza en ti mismo y en tus habilidades. Es decir, la soledad puede ser un factor muy importante en el ámbito de la creatividad y exploración personal. Verdad, saber estar solos es lo mejor que podéis aprender. Es, es el mayor logro que podéis tener en la vida. Pero no os agobiéis sin prisas, sin presiones. Tiempo al tiempo, pasito a pasito. Ya os he dicho al principio que es algo muy complicado porque no hay que trabajar simplemente el saber estar contigo mismo o saber estar en soledad como lo quieras mirar. Es un proceso complicado y largo, pero al final se consigue. Y desde aquí animo a todo el mundo a que trabaje en ello porque de verdad que es un cambio que simplemente puede ir a mejor. Bueno, incluso a veces hay gente a la que le parece incluso hasta peligroso el, el que le guste tanto la soledad. A mí, por ejemplo, me, no me llega a parecer peligroso, pero sí que es verdad que muchas veces he rechazado planes porque me gusta más quedarme en mi casa sola conmigo o me apetece más irme yo que sé, a algún lado yo sola. Y claro, siento como que descuido, pero bueno, estos son ya debates internos que tengo que trabajar. Pero bueno, que muchísimo ánimo y que ojalá la gente que me ha estado pidiendo este vídeo también me hablé para decirme que lo ha conseguido y que se sienten muy felices porque no hay nada que me gustaría más. Y nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. De verdad me apetecía un montón hacer este vídeo, incluso pienso obviamente que se me han quedado mil cosas por ahí para decir. Bueno, tengo pensado hacer un vídeo de cita conmigo misma. No sé, enseñaros cómo es un día pues de, de, de estar conmigo misma y... Bueno, ya veré, ¿vale? De hecho este vídeo tenía pensado hacerlo así pero no sabía cómo gestionarlo muy bien así que primero la teoría y luego os enseño lo que es la práctica, ¿vale? Sí. <risa> nos vemos en el siguiente vídeo y Recuerda que me ayudaría mucho si le dais like Comentáis y, y, y pues Lo compartís con alguien a quien también le haga falta Escuchar estas palabras Venga, os quiero